Pues es muy habitual que nos digan que el, que el título es llamativo. A nosotros no nos parece eh, llamativo, ¿no? porque en realidad lo que hemos intentado es explicar eh, cómo funciona la, la democracia y medir eh, cómo es la democracia o el sistema democrático en Euskal Herria. ¿no? Eh, y obviamente es patriarcal. Entonces hay, hay, hay quien entiende esto como un apellido porque entiende también que la, que la democracia es neutra y eh, universal, ¿no? y la democracia obviamente se construye a través de una serie de mecanismos, de una serie de políticas públicas, de una serie de simbologías, y en este caso nosotros, lo que hemos medido es cómo se dan en Euskal Herria, y pues, eh, eh, el resultado es que es, tenemos una democracia patriarcal, ¿no? y de ahí el, el nombre, ¿no? que suena llamativo, pero que simplemente es descriptivo. Nosotras cada una venimos de un, de un ámbito, venimos investigando juntas hace tiempo y esto surge hace un par de años eh, porque Macunde nos, nos financia una investigación para precisamente empezar uh -huh. a, a investigar cómo funciona eh, o cómo será la, la democracia en Euskal Herria. Entonces ahí empezamos una primera eh, investigación eh, en la que sobre todo empezamos a medir datos, ¿no? es decir, cómo será el trabajo remunerado, cómo será el trabajo reproductivo, cómo, qué, qué sucede en la esfera política y de ahí también surge esta idea de hacer este libro que en principio publicamos en, en euskera y ahora lo que estamos haciendo es traer aquí la, la traducción a, a castellano pues hay mucho dato pero por recuperar algunos no es, es difícil hacer esa, esa selección pero pues a día de hoy en euskera siguen siendo por ejemplo más las mujeres que se cogen excedencias para cuidar que, que los hombres del trabajo ¿no? entonces esto nos demuestra que obviamente todo eso que decimos ¿no? de que las mujeres asumimos los cuidados se materializa y esto supone también un menor poder adquisitivo por ejemplo eh, para la mujeres, ¿no? Se habla muchísimo de la conciliación y de cómo los hombres han entrado a la conciliación, pero ¿qué trabajos hacen cuando concilian? no? Hacemos los mismos trabajos mujeres que hombres y bueno, ostras, lo que hemos visto es que mientras las mujeres eh, asumimos trabajos rutinarios en el cuidado, como puede ser cambiarle el pañal a un niño o limpiarle el culo a un abuelo, los hombres utilizan o hacen uso de esos trabajos que son más lúdicos, ¿no? Que puede ser llevar al niño al parque, jugar o hacer un puzzle eh, con él. ¿no? Y esto también tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Porque unos son aquellos trabajos que pueden ser más amables de hacer y otros son aquellos que son necesarios para sostener la vida, pero que no tienen tanta eh, tanta alegría, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver eh, con el eje de la violencia simbólica, que es un elemento que nosotras tratamos mucho en el, en el libro, por lo cual, por el. mediante el cual demostramos que todo aquello que las mujeres tocan pierde valor. ¿No? Y eso hace que se devalúe todo lo que las mujeres eh, tocamos. Y yo creo que el, el, el, gran, el, el gran ejemplo en este, en este sentido es la cocina. ¿no? Mientras la cocina se entiende como aquello que se hace en el espacio privado y que le corresponde a las mujeres y que es para el alimento, cuando lo tocan eh, los hombres, de repente se, se forma una universidad que se llama el vasculinarismo. ¿No? Hemos planteado unas propuestas eh, que son abiertas, son unas propuestas a debate. Nosotras creemos que esas propuestas serían como una, un primer paso para, para empezar ese proceso de que nosotras hablábamos de desmercantilización y desfamiliarización eh, de Euskal Herria. ¿no? Uh -huh. Hay un gran titular y es que creemos que lo que hay que hacer es construir un Estado federal, eh, independiente, antirracista, antipatriarcal y feminista. Cabe decir esto es, es decir mucho, pero bueno, es, es el, el desafío, pero luego hay eh, cosas eh, más sencillas como por ejemplo hacer los cuidados obligatorios y rotativos, eh, que esos cuidados y la distribución de los mismos las suman desde, desde las instituciones, hay que obligar a cuidar, porque si no obligamos a cuidar, el cuidado no se deja de hacer y obviamente que lo hacen las mujeres. Lo que planteamos es que por cada, en aquellas organizaciones, partidos políticos e instituciones, por cada espacio o puesto de poder de un hombre tenga que haber una mujer. Esto ya se está implementando en algunas organizaciones, pero esto hace que precisamente se, se pase de esas listas de cremalleras a, a, a, al acceso a un poder eh, real. ¿no? Por cada espacio de poder del hombre tiene que haber un espacio de poder de la mujer. Y luego la necesidad, por ejemplo, de crear espacios eh, mixtos o un parlamento no, no mixto donde las mujeres también tengan derecho a veto. Porque el veto en la actualidad existe. ¿no? Nosotros cuando decimos que las mujeres tienen que tener derecho a veto, ¿no? hay muchas veces que la gente se lleva las manos a la cabeza como si en la actualidad no, no existiese este veto. ¿no? Entonces, eh, bueno, regularizarlo, normalizarlo y asumir que hay determinados espacios donde las mujeres y donde eh, también los obreros, ¿no? porque en la actualidad tanto, tanto los hombres como la patronal tienen derecho a veto, pues lo que queremos hacer es justo darle la vuelta para democratizar eh, los espacios y ir contribuyendo a esa transición y a ese cambio que nos llevaría a esa democracia sin apellido, patriarcal no, pero sí democracia feminista, ¿no? que es un poco el objetivo que nosotros planteamos en el libro. Bueno, es un libro que, que nosotros lo primero que queremos es que, es que se lea, nos gusta que con la edición en castellano le le ha llegado a gente del gobierno, a, a, a muchos lugares y esto es uno de, de los primeros pasos. ¿no? nosotros queríamos demostrar que la democracia de Euskal Herria es una democracia patriarcal, que hay propuestas eh, concretas y que se deben llevar a cabo. ¿no? Queríamos una fotografía nítida eh, y clara, una fotografía que se pudiese eh, medir, entonces el objetivo eh, es pues casi un saplástico en la, en la boca, ¿no? enseña perfectamente cuál es la situación y ahora hay que transformarla. ¿no?